vamos a ver entonces en una carta natal? Podemos ver muchas cosas, pero en principio podemos decir que que una carta muestra la totalidad de mi estructura, pero eh, también va a mostrar que, que esa totalidad requiere un tiempo para desplegarse, un tiempo que es mi vida. Entonces, esa estructura aparece como total, como completa en ese mapa. Pero como estamos encarnados y estamos eh, implicados en, en procesos temporales, entonces esto también va, la carta también va a ser un elemento eh, que me va a dar herramientas para comprender eh, tiempos graduales donde se va desplegando eso que está como una semilla y como una foto inicial a la vez eh, una carta no es nada más que un mapa sino que es el reflejo de un, or de un orden dinámico eh, muy profundo que es mi propia vida entonces los que son símbolos los planetas, los signos y demás elementos eh, van a estar aludiendo a, a un orden eh, dinámico muy muy potente eh, y muy complejo cuando uno mira una carta cuando uno va eh, explicando y, y, y decodificando eh, sus, sus significados también va a aparecer eh, esta, esta identificación de lo que uno es de lo que uno pretende ser frente a lo que energéticamente me está diciendo esa carta que soy entonces hay una, una división que se manifiesta entre el psiquismo entre mi identidad entre mi, el reconocimiento aunque sea parcial de aquello que soy y lo que la energía está mostrando como, como estructura completa. Ahí voy a tener entonces una, un, un principio de, podría decir, de conflicto o de diferencia entre aquello que creo que soy y lo que energéticamente soy que me está mostrando ese mapa. También pueden aparecer, eh, eh, bueno, una serie de miedos, de resistencias de deseos que pueden coincidir con esa estructura energética natal pero que en otros casos van a eh, van a chocar o van a tener cierta fricción con, con lo que me está mostrando esa carta ¿Mm? otra de las eh, de las posibilidades es que, que ya lo había mencionado anteriormente cuando hablaba de los, de los hemisferios de cerebrales puede aparecer esta, claramente esta fragmentación, es decir que yo me identifico con una parte de mi propia carta y que bueno eh, que voy a estar cómodo con esa con esa fragmentación porque yo voy a permitir eh, voy a sentir que, que tengo cierto control a partir de cierta identificación Entonces, pero esas esas ansias, esos anhelos de control mmm, a medida que se vaya desplegando mi propia estructura con el tiempo eh, se van a ir mostrando ineficaces, ¿sí? no me va a alcanzar por más, por más diques o por más resistencias que yo ponga el despliegue de mi carta va a aparecer va a aparecer como conflicto interno o como destino afuera ¿sí? también está, eh, está claro que uno frente a ese despliegue que no pueda abarcar bueno, va, va a tratar de buscar ciertos refugios, ciertas, eh, ciertas moradas dentro de la carta que van a ofrecer seguridad ¿no? todo esto al principio va a parecer, va a parecer eficaz pero eh, en algún momento esto eh, va a tener que abrirse ¿no? En una carta no hay ni fotos previas ni escenas que yo pueda adivinar. En tanto y en cuanto eh, no puedo predeterminar cuál va a ser mi, mi acomodamiento inicial eh, dentro de esa estructura. Es decir, yo sí puedo... prever qué destino va a tener una persona solamente si conozco su acomodamiento, su organización dentro de esa, de esa estructura, es decir dada cierta identificación voy a tener cierto destino cuando yo eh, cuando el astrólogo comprende eh, la estructura total de la carta y el acomodamiento que la persona tuvo dentro de esa estructura ahí sí voy a poder predeterminar ciertas eh, ciertas consecuencias de esa organización pero eh, si yo miro una carta sin conocer eh, cómo ha ido aprendiendo y cómo, cómo ha ido eh, incorporando elementos de su propia carta a la persona entonces si yo no tengo esa, esa información no puedo solamente con una carta pretender eh, dar escenas o anticipar un futuro eh, sin considerar ese acomodamiento inicial que ha tenido la persona respecto de su propia estructura porque justamente esa identificación y, ese, y esa instalación en ciertas partes de mi carta es lo que eh, justamente genera que la parte no reconocida eh, se manifieste eh, como destino entonces yo tengo que conocer ese esquema el astrólogo tiene que conocer ese esquema inicial eh, y tiene que ver la totalidad que es la carta la astrología eh, requiere entonces que, que uno haga un trabajo un trabajo intenso y un trabajo profundo sobre este, sobre ese mapa natal no es algo anal cuando uno se acerca a esa comprensión profunda de, de esa estructura eh, y cuando puede transmitir esto eh, a quien nos está consultando bueno, con el tiempo aparece eh, algo muy yo, a mi modo de entender muy muy valorable que es eh, la pacificación con, con mis partes que todavía no reconozco pero que sé que voy a tener que ir eh, entendiendo e incorporando ¿no? eso genera una una gradual pacificación en la persona ¿no? porque bueno, me empiezo a dar cuenta de que hay ciertas cosas que soy y hay ciertas cosas que se van a desplegar y hay otras que no, ¿no? en el en el nivel inicial de este curso las visualizaciones que hacemos con signos y con planetas eh, apuntan justamente a que eh, el alumno comience a, a integrar y a tener mayor contacto con, con cada una de esas cualidades esto es un trabajo muy muy importante es un trabajo muy importante porque eh, uno no integra desde, desde un apunte que lea, desde información que, que tenga en libros o por internet, sino que esto tiene que ver con, con desarrollar vínculos internos con cada una de esas cualidades y de esos patrones energéticos. Esto va a implicar necesariamente que cada uno tenga que hacer revisiones personales. Es decir, poder observar qué cualidades me son más afines y qué otras cualidades eh, yo siento rechazo o mayor distancia. Todo este trabajo eh, es, eh, creo, la el, el nudo central del nivel 1 del curso. Poder eh, hacer contacto interno con cada una de las cualidades, con esas letras y símbolos, que son los signos y los planetas, y de poder ir eh, viendo hacia cuáles me acerco más fluidamente y con cuáles tengo una distancia y una mayor dificultad para poder comprenderlas.